que no se esperaba más ante técnicos que tenía este tribunal especial. Y como sabemos que ellos son verdaderos técnicos, eh, muy capacitados, eh, iban a respetar siempre el debido proceso de todo cuanto a pruebas se refiere. Y, y nada, siempre sin odio, sin rencor, siempre trabajando por el municipio. Eh, yo sé que los jueces en la valoración que hacen les respetamos lo que es la decisión que ellos hicieron porque como yo le decía a, a los abogados eh, ese DVD tenía que entregarlo eh, la empresa Telenor eh, ellos se lo, eh, los abogados fueron para que se lo entregaran no lo entregaron pero que tenía que hacer los lo abogados eh, hacer que los jueces pidieran eh, si, si con abogados no se pudo conseguir ese DVD original que por eso yo le encuentro razones a los jueces porque si no era original, donde un principio que yo estaba oyendo que no era original, eh, eso se podía esperar. Tal como ha manifestado el tribunal a través de la lectura del fallo, aseguran que usted no pudo demostrar en sus argumentos que existía una imputación contra el comunicador. Claro, porque con ese DVD, que no es el original, yo eh, fallo. Yo sabía que venía por esa parte, por eso lo pude oír claro ahora en lo que ellos estaban diciendo y le doy las razones a los jueces, porque ellos no pueden con algo que no es original, que es el CD, que se les presentó de la prueba de nosotros, pero sí le digo a este San Francisco de Macorís, sí le digo al país, al mundo, que yo no tuve que ver nada con esa guagua, ni de entrega, ni de dinero, y lo vamos a demostrar, porque vamos a apelar y vamos a presentar todas las pruebas que nosotros tenemos, porque... No es que yo le pueda echar toda la culpa a los abogados, pero yo se lo decía claro, yo tengo pruebas contundentes, esa prueba había que traerla ¿Por qué aquí? no fue usted ese, capaz ese, ese, de presentar ese, las ese pruebas DVD, contundentes? Que ese trae. DVD tenía que ser original, ¿quién tenía que entregarlo? La, la empresa Telenor, tenía que entregarla porque para eso los abogados fueron a, a buscar el, el, el DVD, pero nunca lo entregaron. Así es que nosotros vamos a apelar este caso, nosotros no vamos a quedar así. Si hay que irse a la Suprema Corte de Justicia, allá no iremos, pero oh, este wow. caso no puede quedar así.